Bueno, pues como es martes, a esta hora, como cada semana, pues llegan los consejos del doctor Amor. La semana pasada lo tuvimos aquí con nosotros en directo, estuvo visitándonos. Teníamos ya ganas de que estuviese en nuestros estudios, él también tenía muchísimas ganas y bueno, se cumplió por fin el deseo. Hoy de nuevo retomamos el, bueno estas colaboraciones que tiene Juan amante doctor Amor. Con nosotros a través del teléfono, así que le vamos a dar ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué pasa? Buenos días, muchas gracias. Bueno, bueno gracias. gracias también, ante todo, uh -huh. por la semana pasada la acogida, la verdad es que estuvo muy bien. Uh -huh. eh, bueno, me, me encantó estar allí, la comida estuvo muy rica, uh -huh. así que nada, gracias, la verdad es que me sentí genial. Bueno, pues gracias a ti por venir, por acompañarnos, por querer estar aquí un, un ratito con nosotros y esperemos que esa experiencia se vuelva a repetir, Juan, que vuelvas a visitarnos, por ejemplo, cuando publiques tu último libro que está ahí ya en proceso. <risa> así que bueno, en vez de, seguro que habrá otra. Así que en vez de por teléfono, te invitamos a que vengas a presentarlo en directo. Bueno, pues nada, cuando lo saque, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer, claro que sí. Y ver cómo lo hacemos. Juan, bueno, pues retomamos nuestro programa. Hoy el tema es: enseña mucho, mejor no. Y esto es que lo vemos bueno, en las redes sociales sí. mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy he querido hablar de esto porque, uh -huh. tanto de hombres como mujeres, como siempre digo, sí, sí, sí. Eh, mi consejo. Es que de lo que voy a hablar es que si hay una persona que en redes sociales que estás conociendo, bueno, incluso también de pareja, ¿eh? De pareja menos todavía debería hacerlo, pero bueno. Uh -huh. Si hay una persona que estás conociendo y ves que está enseñando demasiado de las redes, sí. si es un hombre que si, si la camiseta enseñando músculos abdominales, y si es una mujer, pues ya sabemos, la típica foto en mi kidney, mostrando todo, siempre digo que, por supuesto, cada uno que haga lo que quiera con sus redes, uh -huh. que ponga lo que quiera... Pero yo también recomendé una vez que no se debe de subir este tipo de fotos porque cualquier persona la puede capturar, cualquier persona la puede coger y vete a saber dónde acaba esa foto y con quién. Entonces por eso siempre digo que si enseña mucho en las redes ya es mal, mala señal. No quiero decir con esto que todo el mundo que lo haga sea malo o sea tal o sea cual. Pero yo creo que una persona con dos dedos de frente Dice, bueno, yo para qué voy a enseñar mi cuerpo a todo el mundo cuando eso debería estar reservado para mi pareja o mi gente más cercana. Uh -huh. O en todo caso, si tienes una profesión de, de modelo, ¿no? Bueno, si eres modelo, quizás puedes enseñar algo más, uh -huh. pero yo es que siempre he preguntado a una cuando las he visto así, digo, a ver, eh, vale, tienes muy buen cuerpo, pero explícame el por qué. ...tienes que enseñarlo en las redes... ...y no se trata de ser machista ni celoso ni nada de eso, no... ...sino simplemente es cuando después lo reflexionan... ...se dan cuenta y dicen... ...hombre, la verdad es que lleva razón, digo... ...es que te pones a enseñar a tu cuerpo ahí bien... ...pero ya sabes que en el caso de las mujeres... ...hay muchos hombres... ...que sin enseñar ya te bombardean a mensajes... ...y tú le enseñas además tu cuerpo todo lo posible... ...pues qué crees tú que te va a pasar... ...pues que todavía te van a escribir más... ...y vas a tener todavía más solicitudes... ...y te vas a agobiar más y te van a escribir hasta más porquerías por los privados uh -huh. y entonces mi consejo es que mmm, intentéis no enseñar mucho que si os gusta y queréis hacerlo pues adelante pero ya sabéis que eso desgraciadamente va a tener unas consecuencias entonces yo no recomiendo que se haga uh -huh. y además lo que decíamos no sabemos Juan dónde pueden ir a parar ese tipo de fotos y sobre todo para qué pueden ser utilizadas porque ya hemos visto muy, en muchísimas ocasiones que hay perfiles falsos que utilizan fotos cogidas de otras redes sociales. Yo tengo el caso de una amiga que le empezaron a llegar mensajes, sí. o sea, correos electrónicos de una aplicación de consagrar, que no voy a decir cuál es, pero bueno, de una aplicación de estas. Sí. Y dijo ella, ¿y estos mensajes de qué son? Total, se puso a investigar y alguien se había creado un perfil con sus fotos que las había cogido de Facebook y ella tenía fotos en bikini, tenía fotos. Sí, de muchas maneras, y se había creado un perfil con su foto, la había hecho en esa red y se estaba haciendo pasar por ella, claro. ¿Qué pasa? Que empezaron a escribirle un montón de hombres. Uh -huh. Y él, lo que le hicieron es plantable la identidad, y encima le estaban viendo, pues le estaban viendo el culo, literalmente, porque estaba en fotos con bikini de esos brasileños. Sí, sí, sí. Y se lo dije, digo, ¿lo ves? Digo, digo ¿ves por qué no debéis de subir esa foto? Porque te acaba de ver ahora, tus partes todo el mundo, y encima te están escribiendo. Y además eso es un, recordar que es un delito, recoger o sea, eh, coger fotos de otra persona y, y suplantar la identidad de alguien. Es un delito totalmente y sobre todo digo eso, mucho cuidado con toda esta gente, uh -huh. porque se lo pones además en bandeja. O sea, ya hay gente que te hackean las cuentas y que hacen barbaridades y encima subes esa foto es que se lo estás poniendo súper fácil. Entonces por eso... ...yo no recomiendo subir ninguna foto de ese tipo... ...si eres hombre o si eres mujer... ...da igual el cuerpo que tengas y está muy bien... ...y creo que esa foto debería ser privada... ...y, y mandárselo solo ...o que la vea solo la gente que debe... Uh -huh. ...pero es que ponerla en las redes... ...por mucho que la gente no... ...pero si yo tengo mi Facebook solo en mi familia... Mmm, ...bueno, sí... ...pero es que se hackean muchas cuentas de Facebook... ...y aunque tengas solo tu familia... ...ya digo... ...es muy fácil hacer una captura... ...aunque no sea, aunque yo no te tenga en mi Facebook... ...ni te supuestamente sea tu amigo en el Facebook yo puedo coger tu foto, sí. bueno yo cualquiera, cualquiera puede coger la foto eh, entonces por eso, por eso no lo hagáis y ya digo que es mi recomendación de que si estás conociendo a alguien y estás viendo que nada más que estás subiendo foto enseñando mucho cuerpo primero se está exponiendo y segundo la pregunta es esa ¿qué quieres demostrar o qué mensaje quieres dar con tanto enseñar en las redes? Uh -huh. hay mucha gente, aunque no vayas con esa intención, pero mucha gente va a pensar o esta es una tal o este es un tal entonces, para evitar todas esas cosas que, no, que nada más que te va a dar problema, mi consejo es que no se suban esas fotos. Juan, ¿y esto por qué está ocurriendo tanto? ¿Por qué ese empeño en subir fotos eh, así con poca ropa, digamos? Pues fue? yo creo que el problema viene, como hemos comentado algunas veces, de los medios que están ahí vendiendo como eh, que hay que ser perfecto y si lo eres hay que demostrarse, pero sobre todo creo que es un poco falta de autoestima. Es gente que parece que necesitan la aprobación y validación de los demás para sentirse bien. Es decir, yo voy a subir esta foto, que tengo un buen cuerpo, para que me den muchos me gusta, para que me pongan cosas y así me siento bien. Hombre, yo creo que una persona que ya se siente bien consigo mismo no necesita hacer eso. Yo, por ejemplo, hago deporte y yo estoy bien, pero yo no me pongo a a, venir a subir fotos postureando en plan de sin camiseta, enseñando músculo, ni me pongo ahí aquí estoy. ¿Por qué? Porque es que no necesito eso y además tampoco lo quiero hacer porque no me gusta y porque sé lo que va a pasar. Me van a escribir muchas, me van a empezar a poner cosas, me van a, uh -huh. van a empezar a querer quedar conmigo y yo no busco eso. Que ya digo que cada uno haga lo que quiera, pero como he dicho antes, pero si lo haces, que sepas que después va a tener unas consecuencias. Uh -huh. Pues la verdad es que sí, que, que, que, que lo estamos viendo. Estos hackeados de cuentas, estas suplantaciones de identidad... Y bueno, quizás sea lo hacemos por subirnos un poquito nuestro propio ego. No sé, Juan. Sí, pero es lo que he comentado. Eso no sirve para nada. Se supone que ya debes de estar tú bien contigo mismo, pero sí. no necesitas que nadie te diga que bien estás o qué guapo eres o qué puestazo tienes o qué guapa eres para venirte arriba. Yo, por ejemplo, pues, vale, subo a veces fotos mías que me hago reportajes, pero siempre digo pero no la estoy subiendo a ligar ...o para que me digan cosas... ...las subo porque... ...algunas veces me gusta subirla... ...pero también subo mucho paisajes uh -huh. además tú lo sabes... ...que tú me sí, tienes sí, en sí, Facebook... Sí, sí. ...subo mis actos... ...subo mis cosas... ...de vez en cuando subo algunas... ...pero no sé... ...hay gente sobre todo en... ...¿cómo se llama esto?... ...en el TikTok... ...y en el Instagram... ...y demás que... ...vengan, vengan fotos de bailando... postureando ...ya digo... ...genial... ...haced lo que queráis... ...pero no sé... ...yo conocí una vez a una... Que ...me encantó porque me dijo... ...no, yo no subo nunca... ...una foto de ese tipo... Dice, ¿para qué? Yo soy muy reservada para mis cosas. Y le dije, muy bien, muy bien, me parece genial. Digo, eso eso es lo correcto. Es que así te vas a evitar todos los problemas del mundo. Pues la verdad que sí. Y bueno, pues esto, la verdad que eh, Juan se está convirtiendo en, Yo creo que ya casi en un problema, ¿no? Es una moda que se ha instaurado hace tiempo y ¿Sí? ahora es... Bueno, sobre todo ahora... Ya está terminando el verano, pero en verano... Bueno, en verano es brutal. En verano yo me he metido en mi Instagram y le he dado la lupa de buscar y sin tener a ninguna de estas personas en mi Instagram, me han salido un montón de mujeres en bikini, en la playa, enseñando culo, enseñando ahí todo lo que puede y digo, madre mía, qué barbaridad. Y hombre, evidentemente la veo digo, hombre, pues sí, está muy bien. Pero pienso, madre mía, digo, qué barbaridad, estoy viendo a esta chavala que no la conozco de nada, eh, le estoy viendo todo, y lo que he dicho antes, digo, y si yo fuera un loco, ¿qué puedo coger? Hay una captura, empezamos a mandársela a mi digo, y ella ni se da cuenta ni se entera. Y digo, qué barbaridad, a mí me da, me da un poco de, de eso, de, de miedo de pensar, es que no saben lo que están haciendo los pobres, no, no se imaginan el peligro que están corriendo haciendo esto. Juan, resumimos un poquito antes de terminar. Pues nada, el resumen es que si estáis conociendo a alguien y ves que en sus redes sube muchas cosas de venga a enseñar de músculo si es un hombre o venga a enseñar el cuerpo si es una mujer, no quiero decir con esto que sea mala persona o que sea algo de lo que podemos pensar, pero mmm, que sí que deberíamos tener cuidado porque lo mismo esa persona o no tiene la autoestima muy alta o le gusta mucho hacer eso y hombre, yo creo, vale, si no tiene pareja lo puede hacer… Mmm, pero, hombre, teniendo, si ya va a empezar contigo a conocerte y va a empezar a estar contigo, a mí me parece una falta de respeto. Yo creo que no es, no es necesario enseñar nada cuando se supone que te vas a comprometer con alguien, o por lo menos conocer. Entonces, cuidado con esa gente, porque, hombre, no sé, da la impresión de que eso, de que necesita la aprobación de los demás, y si necesita eso, pues lo mismo no va a funcionar contigo. Pues la semana que viene tratamos otros temas, como siempre, que tú nos vas planteando. Eh, temas de actualidad en torno a esto, en torno a, a la pareja, en torno a conocer a alguien. Y bueno, estaremos aquí pendientes, como siempre, en Radio Futuro. Así que muchísimas la gracias. La semana que viene voy a hablar de sí. así miente la gente que va al físico. Voy a decir de, de qué manera miente la gente que una vez te ha visto y no le ha gustado. Ah, vale. Pues un tema también interesante. A ver qué excusas ponen y qué dicen. Sí, sí, sí, sí. Tengo preparado unas cuantas, unas cuantas. Bueno, pues lo tratamos la semana que viene, Juan. Muchísimas gracias. Muy bien. Y feliz semana. Pues bueno, nada, no, gracias a vosotros igualmente. Nos vemos aquí el martes. Que tengáis buena semana. Buena semana también para ti.